Entre la resiliencia y la impunidad, pero firme en su búsqueda de justicia, la familia Calderón Hernández acudió a la inauguración de la clínica jurídica Minerva Calderón de la Universidad Iberoamericana de Puebla, nombrada así en memoria de su hija egresada de la Facultad de Derecho de esta casa de estudios. Minerva, originaria de Durango, fue asesinada en su hogar el 21 de marzo de 2012. A pesar de que el agresor se encuentra plenamente identificado, cinco años no han sido suficientes para que la Fiscalía General del Estado de Puebla lo detenga. Este miércoles se abrió la Clínica Jurídica, un foro para que se acerquen a la práctica jurídica desde una perspectiva de derechos humanos, colocando a las víctimas en el centro, para que los nuevos abogados, Tengan preparación profesional, ética y social. Su crimen ocurre el 21 de marzo de 2017, entre 5 y media y 6 de la tarde. Eh, su asesino, compañero de carrera, es compañero de la carrera de aquí de La Ibero, eh, va y le toca a la casa, y ella le abre, y, y ahí este, él la asesina. Nos avisan a las 11 de la noche, ya estaba plenamente identificado su asesino y todo su, su contexto familiar. Ya la Fiscalía tenía elementos para, para eh, atraparlo, para um, llevarlo a que pagara su, su crimen. Y sin embargo hubo anomalías de parte de la Fiscalía porque tiene todos los elementos y tiene toda la infraestructura y el caso estaba fácil. Sin embargo, eh, a cinco años ellos no han querido no han querido que se lleve a cabo la justicia en este caso. En entrevista, Simón Alejandro Hernández León, coordinador de la clínica jurídica Minerva Calderón, señaló que apoyarán a la familia Calderón Hernández como asesores victimales designados en coordinación con el Observatorio Nacional de Feminicidio hasta la resolución del caso. De 2015 a 2021 se han registrado las siguientes sentencias por delitos de feminicidios. En 2015 se registraron seis feminicidios, tres de los culpables recibieron sentencia. Con ello se resolvió el 50% de los casos. En en 2016 hubo un registro de 12 feminicidios en donde 6 hombres recibieron sentencia. En 2017 se registraron 27 feminicidios, 2 mujeres y 8 hombres fueron sentenciados resolviendo el 37% de los casos. En 2018 hubo un registro de 32 feminicidios, 2 de los culpables recibieron sentencia. En 2019 hubo 57 feminicidios y un solo sentenciado. Entre 2020 y 2021 se registraron 89 feminicidios feminicidios, ni un solo sentenciado. En siete años se han registrado 223 casos, de los cuales tan solo el 9.8% ha recibido una sentencia por caso de feminicidio, ubicando a Puebla entre los estados con más casos de feminicidios a nivel nacional.